Hola amigos, ¿cómo están? Eh, en el video de hoy vamos a ver eh, un intento de comunicarme con el señor Juan Carlos Reynoso. Vamos a hacer un pequeño spoiler. Eh, no me contestó la llamada, lo, le mandé un mensaje invitándolo a defenderse, dar razones de todo lo que está pasando y sabíamos que la respuesta iba a ser que no. Pero vamos a ver todos estos puntos eh, cronológicamente, cómo se fueron dando. Esto fue el día sábado 28, sí, 28. Esto fue lo que sucedió. Vamos a llamar a Juan Carlos Reynoso. Tengo el número de él por acá. Vamos a ver qué nos dice. llamada rechazada sale vamos a llamarlo nuevamente vean que ahí estamos está timbrando. aló llamada rechazada no está contestando ningún tipo de llamada este señor Ahora, después de varios minutos transcurridos, este señor me devolvió la llamada, pero no vi que me estaba llamando Tenía el teléfono en silencio y no lo vi Entonces procedí a mandarle un mensaje El mensaje que le enviamos a este señor dice Don Juan Carlos, soy Emanuel G. de YouTube Sé que sabes quién soy, le escribo para que organicemos una llamada y tenga la oportunidad de responder a todas las dudas que tiene la gente. Espero su respuesta. Y ahí yo vi que él estaba escribiendo y, y puse, vi que está escribiendo. Repito, espero su respuesta. Vean chicos, aquí estamos esperando. Aquí están los, los mensajes que le hemos mandado. Y aquí lo único que aparece en la parte de arriba es escribiendo. Y así lleva por alrededor de 10 minutos. Una cosa así. Sale escribiendo y lo borra. Escribiendo y lo borra. Eh, vamos a esperar a ver qué pasa. A ver si responde. ¿Y qué creen muchachos después de una larga espera por fin Juan Carlos Reynoso respondió "Emanuel, me parece gracioso que tú quieras responder las dudas de la gente. ¿De qué gente estás hablando? ¿Tus seguidores de los cuales ninguno es de nuestra comunidad? Quiero que todos los que están viendo en este eh, viendo este video y pertenecen a Omega Pro y en este momento no han cobrado porque están esperando. Pongan en los comentarios, yo pertenezco a Omega Pro. Para que Juan Carlos cuando venga a ver este video, que sé que lo va a ver, vea que yo no solamente le hablo a gente que no está dentro de la comunidad de Omega Pro. Este señor la verdad es que vive como en un mundo donde todo es color de rosas. La gente de Omega Pro aclara sus dudas directamente conmigo y en directo. No, ne no necesitamos de tu canal de YouTube para informar Especialmente cuando tu canal desde hace mucho tiempo Se ha dedicado a desinformar, calumniar, difamar y promover odio hacia, hacia todos los que estamos de este lado Bueno, como ustedes ya saben Siempre el que dice las verdades, siempre el que saca las cosas a la luz es el malo, según ellos Sería como darte un premio por todas estas malas prácticas premedi premeditadamente hechas para dañar a las personas. Definitivamente no tendrás ninguna llamada o entrevista. Si tu llamada o entrevista hubieras, hubiera sido al inicio de cuando te ocupaste de hablar de Omega Pro, mi respuesta sería diferente. Recuerden que yo llevo ya bastante tiempo de estar hablando de Omega Pro y... Lo que dijimos en estos videos es todo lo que está pasando. Dijimos se va a caer antes de diciembre del 2022. Van a decir que los hackearon. Van a sacar un toque. Y absolutamente todo lo que dijimos sucedió. Entonces indiferentemente del tiempo. De que empezamos a hacer este tipo de contenido. Siempre se dijo lo que realmente está sucediendo. Aquí yo le respondo. Me parece que no entendió el mensaje. El que tiene que responder a las dudas de la gente es usted. Ya que al parecer usted está escondido y dejó de hacer llamadas corporativas. ¿Será acaso que esto mismo le respondió usted a Caracol cuando intentaron contactarlo? Tenemos toda la evidencia de mentiras que usted ha dicho y hecho con Omega Pro. Lo que estamos dando es su derecho a réplica. Ya que sin ningún tipo de argumento usted dice... Que en el canal se desinforma, calumnia y difama. Pero bueno, entiendo que usted está acostumbrado a robarle el dinero a la gente con este tipo de estafas. Y ahora le queda esconderse. Y aquí ya el hombre se puso... <ríe> se puso en modo furioso. Vamos a ver lo que nos dice. A mí me parece que no entendiste lo que te escribí por cortesía será que eres un poco tarado o retrasado mental tu, eviden tu evidencia muchachito no vale de un coño tu evidencia muchachito no vale un coño en ningún sitio para tu información soy una persona honorable en todo el mundo donde he vivido y sin ningún récord criminal deberías ver la hoja de vida Impecable que tengo, pero no gastaré mi tiempo hablando con una persona como tú. Patrañas. <ríe> ¿Eh, ya me perdí. Eres lo que llaman un verdadero boca de trapo, que se cree investigador. No se, no se puede creer todo lo que ves en YouTube, deberías saber eso. Escondido yo? Para nada Muchachito, como que le gusta decir mucho Muchachito ¿Será que le gustan los muchachitos? <ríe> para tu información, la semana pasada Estaba en México Panamá y Colombia Y ahora estoy en Europa Mirando soluciones con el broker Para la gente de Omega Pro ¿Por qué no lo hace esas llamadas? Esas, esas reuniones En el metaverso, en vez, en vez de estar Gastando boletos de avión Me río para terminar esta conversación contigo, muchachito, que, que no es de mi agrado, te digo, si te tuviera al frente solo por el atrevimiento del adjetivo que usaste, puedes estar seguro que te partía la cara. Palabras del de gerente general de Omega Pro, del gerente para Latinoamérica de Omega Pro, muy recto el señor, muy pulcro muy muy sosegado en su forma de hablar. No me vuelvas a, a dirigir la palabra, babosa. <risa> y aquí, luego de esto, yo le envié unos cuantos audios, vamos a escucharlos. Sabemos la verdad. Aquí. aquí. De verdad que uno se da cuenta de que los insultos solo caben en la boca. ...de personas que no tienen ningún tipo de argumento. Señor Juan Carlos Reynoso, ¿cuál broker? Está hablando de Broker Group o de Evolve Markets. Que he hecho? Ya le escribimos a Evolve Markets... ...y nos comentaron de que no tienen ningún tipo de relación con Omega Pro. Lo que quiere decir que Broker Group es únicamente y llanamente la misma Omega Pro Deje de seguir en el circo que está montando porque todos sabemos la verdad Todo lo que usted le ha contado a la gente es mentira El Broker es creado por ustedes mismos El exchange de Pulse fue creado por ustedes mismos Ni siquiera es un exchange regulado que existía antes todos ustedes lo que quieren es simplemente robarse la plata de la pobre gente que se la está ganando con el sudor de su frente La revista de Forbes, un artículo pagado para aparecer ahí Aquí le dijimos todo lo que hemos sacado en Las tarjetas este Visa que le pagaron a una empresa para brandearla La tarjeta simplemente ponerle el logo OMP ni siquiera era una tarjeta de visa real, era una tarjeta cualquiera que le pusieron un logo. Absolutamente todo lo que ustedes han contado, señor Juan Carlos Reynoso, son mentiras, son patrañas. Y con esa cara usted me viene a decir que usted viene con un récord de que usted es una santa paloma. ¿Qué pasó con icontech? ¿Qué pasó con Omnia? Cuénteme. Yo lo que puedo apreciar es que usted tiene un severo caso de disociación de la realidad. Usted está tan cegado y le ha lavado tanto el cerebro a la gente que usted mismo se lavó el cerebro. Y no ve, no ve que la gente ya está abriendo los ojos y que ya no le mueve la cabeza, todo ¿no? lo que usted dice como perros calderos. Y yo todavía, déjenme quito estas barras, que eh, yo las pongo solo cuando hay audios. Yo todavía, después de estos audios, después de, de, de, de esta información eh, que le mandamos, ya no recibí respuesta. Eh, y eh, me envió una... Me enviaron un mensaje... Yo todavía creía, ¿será real de que, este, de que ese que con el que estoy hablando era eh, Juan Carlos Reynoso o no será real? Pero resulta que inmediatamente después eh, me mandaron un mensaje que eh, de que Juan Carlos Reynoso estaba... Eh, mencionándome. Entonces ahí fui, fue donde me di cuenta que realmente estaba hablando con Juan Carlos Reynoso. Déjenme pongo pausa para buscarlo y ya se los leo. Aquí lo tengo ya. <ríe> eh, el mensaje se los voy a poner a ustedes en pantalla para que lo lean. Eh, Buenas noches líderes. Estoy consciente de la situación y los entiendo a todos perfectamente. Ya hace algunas horas les comuniqué a los Corona. Que iban a hacer una llamada al mediodía con ellos. Para ponerlos al tanto de todo lo último con el tema de los pagos desde el broker. Inmediatamente también quiero hacer una cosa. Todos ustedes para mantenerlos al tanto. Quiero dar, todos, quiero dar datos que sean reales y verificables. Y para eso tengo reunión hoy domingo con el corporativo. Personalmente no estoy satisfecho con los resultados que ha producido el broker y hasta y hasta estoy planeando otras opciones que puedan darnos tranquilidad a todos entiendan que estamos todos con la misma presión no solo ustedes hasta los youtubers están desesperados por información al grado que el famoso emmanuel entre comillas Emmanuel yo hubiera puesto entre comillas famoso, porque yo no soy famoso. No Emanuel, porque sí me llamo Emanuel, con 2M, no con una De Costa Rica, se atrevió a llamarme para pedirme información. Uy, qué atrevido. Uy. <ríe> Voy a exigir cosas concretas a nombre de ustedes y de todos los diamantes, porque se, mere porque se las merecen. No es que se quiera mantenerlos desinformados, es simplemente que me dan... También muy poca información desde el broker. La única persona que tiene la comunicación directa con ellos es Andreas. Y para colmo estuvo un par de días enfermo a punto de estar hospitalizado. Mañana domingo estaré poniéndolos al tanto y de no ver datos favorables no promoveré el nuevo proyecto hasta verlos por cuestión de ética moral con todos ustedes. Gracias por su valiente paciencia. Sin embargo, este señor eh, en este nuevo proyecto aparece también como CEO o gerente general de esta nueva compañía. Entonces de que no siga promoviéndola, la verdad no creo. Simplemente les está dando a ustedes eh, largas en el asunto. Chicos, eh, hay un comunicado también que me mandaron de este señor... Eh, el cual se los voy a leer Es un comunicado un poquito largo El cual dice esto, esto viene por parte también de Juan Carlos Reynoso Buenas noches líderes Entiendo que a algunos no les ha caído bien las noticias de sus coronas Personalmente a mí tampoco Me gustan las noticias y el tiempo que, que demora el broker en hacer los pagos pero entiendo que así funcionan todos los brokers. No señor, está mintiendo. Cualquiera que haga trading, le puede decir a usted que un broker real, usted le pide los pagos hoy y le está enviando a usted el dinero dependiendo del, del, del, de donde usted lo quiera recibir inmediatamente. No dura una semana, dos semanas, tres semanas. No, esto es inmediatamente. Y un broker real le permite a usted sacar las ganancias en el momento que usted quiera si usted generó 30 dólares en un día esos mismos 30 dólares lo puedo recibir hoy mismo lo puedo retirar en el momento que yo quiera y eso se los puede corroborar a usted cualquier persona que haga trading con un broker eh en hacer los pagos. Pero entiendo que así funcionan los brokers. No. Pregúntenle a cualquier persona que tenga. O, ha, o haya tenido cuentas con un broker. Pregunten ustedes. Aquí en los comentarios. Déjenme ustedes. Los que hacen trading. ¿Será que un broker tarda una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses en pagarle usted? Eso no existe. No sé en qué mundo vive este señor. No sé de dónde saca estas mentiras. Y todavía lo dice con la seguridad del mundo. De que vayan y le pregunten a los demás. Cuando no es así, lo que está diciendo es totalmente falso. Lo que yo les puedo asegurar es que sí van a llegar esos pagos y que ustedes los van a ver. Con algunas demoras, pero lo van a ver. Estamos, esta tormenta que estamos atravesando también les puedo asegurar que es temporal y que siempre después de cada tormenta llega la calma y los días se vuelven brillantes. Si después de haber demostrado por cuatro años que fuimos transparentes y que cumplimos con todos ustedes, así es como funciona un Ponzi. En el momento que pagan todo está genial y ahora este señor se aferra a esos últimos cuatro años, se aferra al pasado, no al presente. Y sus clientes superando todas las expectativas de toda la industria. Créanme que lo vamos a volver a demostrar, no me cabe la menor duda, créanle, ustedes créanle. Son tiempos difíciles y de prueba. Y ahora está estas cosas lamentablemente no dependen de, noson, de nosotros. Se lavan la, las manos. Si, si el broker es el mismo Omega Pro. O sea, sino de un tercero. Que es el que tiene los fondos y que tiene su propio sistema y forma de pago. ¿Se acuerdan cuando les dijimos? Cuando este broker, el día 1 de lanzado. Les dijimos, esta gente va a usar esto de excusa, va a decir... Que el dinero lo tiene el, lo, lo tiene el broker cuando son ellos mismos. Los fondos ahora están, as, están seguros. Y ustedes entenderán eso cuando vean todo ese trading. Con ese dinero real trabajando y produciéndoles ganancias. Esto no podría suceder si ellos no tienen todo ese capital. ¿Estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. La, usted puede... Ya, ya vimos en un Excel que usted puede... Eh, eh, ya vimos en un video que usted puede Sincronizar un broker falso Como lo es el de Omega Pro Y sincronizarlo a MetaTrader 5 Con una hoja de Excel y mostrar esas ganancias Es así de fácil O sea, el hecho de que usted vea esos numeritos subiendo y bajando No quiere decir que sean reales Esto no podría Dígame cómo Ok, vamos a ver ¿Cómo harían trading para más de 2 millones de cuentas Si no tuvieran los fondos en su poder? Díganme cómo fácil el trading que están haciendo no real lo sacan de una hoja de Excel. un broker que no existe no existía antes de omega pro lo harían con el con dinero ficticio claro que no hay muchas personas que no entienden cómo funcionan los brokers realmente como juan carlos reinos y ahora lo estamos aprendiendo y no nos gusta pero así es como es el nuevo mundo de ellos ellos no son bancos ni sus procesos son de 24 horas Ay, qué señor que le gusta mente. mentira. Pues también nos hacen el favor de tener que cambiar su dinero a cripto. Y eso es otro proceso. Estos ahora tienen que tomar... ¿De dónde saca todas estas mentiras este señor? A mí esta risa me da... Estos tienen que tomar la decisión si confían o si no confían en nosotros. No vale opinar y quejarse si no pueden entender estos hechos. O sea, los tontitos son ustedes Los que no entienden el mundo de Juan Carlos Reynoso Donde todo sucede a favor de él Nunca en contra Todos queremos ver los pagos más rápidos El corporativo es el más interesado Para que así ustedes Dejen de estar dudando Y cuestionando sin entender Los que entienden están tranquilos Y los que no entienden están preocupados Pero eso no va a resolver el, pro el problema El tiempo sí va a resolverlo Cuando a todos se les olvide y lo que en vez de quejarse actúen proactivamente serán los grandes beneficiarios de todo este proceso. Eso también se los puedo asegurar. Ojalá les sirva estas palabras para que reflexionen. Bueno, ya vimos las de este señor. Eh, y chicos, eso era lo que les quería decir. ¿Qué más tengo yo que decirles en este video? Si ya todo lo que había que decir lo dijo Juan Carlos Reynoso, enredándolos a todos ustedes. Eh, eso fue todo chicos, nos vemos hasta la próxima.